Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a de qué hora lo estés escuchando este video. Empecé por buenas tardes, pues yo lo estoy grabando a la tarde de hoy. Eh, bueno, hoy nos toca el, la luna en cada casa, en las 12 casas. La clase anterior quedamos con... El sol en cada casa, empezamos con el sol en casa 1 y terminamos con el sol en casa 12. Así que hoy vamos a hacer desaparecer a ese sol y vamos a ver la luna en cada casa. Antes que nada eh, les quiero... Eh, contar nuevamente cómo vamos a seguir con este ciclo voy a tratar de que estos vídeos sean lo más corto posible eh, yo sé que a veces hablo demasiado lento eh, pero es parte de mis formas sepan disculpar eh, Nada, te pido dos cosas. Si no estás suscrito al canal, que te suscribas. Que le des like al video. Que me hagas un comentario en el video. Eh, la verdad que hacer eh, los videos eh, lleva bastante, bastante esfuerzo. Eh, por lo menos para mí, que no, no soy... Eh, tecnológico eh, y nada quiero este año poner en movimiento el canal y quiero que me ayudes, dale clic a la campanita si todavía no le diste clic a la campanita eh, y, y bueno como siempre está claro abajo en la caja de descripción que cada vez está más difícil de encontrarla sobre todo en el youtube del teléfono <ríe> yo te dejo este machete que yo siempre me hago para no irme por las ramas eh, para que también te sirva como material de consulta lo que están haciendo algunos alumnos y alumnas del curso de astrología y que me parece fantástico es eh, copiando y pegando y se van haciendo una carpeta y entonces ya van teniendo todas las clases una por una esto es lo mínimo. Esta es la base de la astrología. De acá es que queda en vos seguir eh, progresando con la astrología. Esto es base, base astrológica. Es para que entiendas de qué se trata la astrología. Y después, bueno, tendrás que ponerte a leer... Eh, libros, a escuchar a otros astrólogos eh, y como siempre los miércoles ya sabés a las 22 horas de Argentina subo en estreno un video que lo puedes ver después en cualquier otro momento y los sábados a las 19 horas de Argentina en vivo un, una clase de práctica hay dos listas de reproducción en el canal una se llama Aprender Astrología Fácilmente o Aprende Astrología Fácilmente que es donde suben video, estos videos teóricos de la astrología esto es teoría eh, y que Vamos por el 30, creo que es este. Eh, y, y después tenés la otra lista de reproducción que se llama Curso de Astrología Online, donde al principio están todos muy desordenados. Hay videos en vivo, videos grabados, eh, con teoría, con práctica, distintas cosas. Son más de 90 videos. Eh, y, eh, y por más que esté desordenado, que no esté ordenadito como este de la teoría, eh, está bueno también que los escuches. Esos su suelen ser largos porque las clases en vivo yo las empiezo a las 19 horas y lo corto cuando ya no hay más tema para seguir hablando. Entonces suelen ser de una hora, hora y media, dos horas, pero bueno, vos lo puedes ir adelantando y, y ir escuchando las partes que más te interesen eh, bueno entonces vamos a la luna vamos a prepararnos acá eh, tenemos el, el esquema astral eh, como sería eh, originalmente eh, permitime hacer esto o sea eh, el ascendente o sea la casa 1 en Aries, la casa 2 en Tauro el 3 en Géminis esto sería una carta eh, natural de la astrología eh, ahora bien nosotros habíamos hecho para el, el sol en cada casa el sol tarda aproximadamente eh, 365 días en dar una vuelta de 360 grados. O sea que se mueve 52 minutos por día. Entonces era muy fácil ubicarlo, ¿sí? Porque más o menos está un mes en cada signo. La luna, No. La luna se mueve, cambia de signo más o menos cada dos días y medio. Tarda 28 días en dar toda una vuelta al zodíaco. O sea, toda esta vuelta tarda unos 28 días en hacerla. Entonces, cuando ponemos la luna, la luna me aparece en la casa 10 ese día. Yo esto lo hice para el 4 de abril del 2021 porque me cuadraba bien, nada más. Eh, entonces, yo acá lo voy a cambiar por días, a ver, eh, 06... 07 A ver El 10 Y vamos a ponerle 11 Ahí está Pero Acá le vamos a tener que poner No Me fui mucho ahí está bueno entonces esto sería una luna en casa 1 ¿sí? además de que está en Aries que eso ya lo vimos la luna en cada signo en los 12 signos eso no lo vamos a ver en esta clase eh, tenemos la luna en casa 1 ¿Qué significa la luna en casa 1? Eh, dice, la luna en la casa 1 es la casa del ascendente y de la personalidad. Prima el sentimiento y la naturaleza instintiva de la persona. En ella se hace referencia a la verdadera identidad social de la persona y a la idea de tener una autoimagen saludable de uno mismo por lo que conlleva una fuerte confianza emocional y alta autoestima. Recuerden, luna en casa 1, palabra clave, alta autoestima. Después tendremos que agregarle el signo, ¿sí? Pero en un principio, alta autoestima sería la palabra clave. ¿Por qué? Porque tienen mucha... Confianza emocional. La luna rige las emociones. Eso yo lo repito porque ya lo vimos que regía cada planeta cuando vimos <coughs> eh, los planetas en los signos. Entonces, lo repito, la luna rige las emociones. Si está en casa uno, la persona tiene gran confianza emocional, lo que se traduce en una alta autoestima. Bien, ahora vamos a probar de llevar la luna, a ver, a la casa 2, ¿sí? Esto sería luna en la casa 2, astrológica. La luna en la casa de los recursos materiales e intelectuales. Habla de la seguridad financiera y doméstica. En otras palabras, este bienestar dependerá en general de la vida familiar y las posesiones materiales. Luna en Tauro siempre está para estar emocionalmente bien, para sentirse bien anímicamente necesita también tener una estabilidad en lo que depende de eh, la vida familiar y de lo que posee materialmente, necesita esa seguridad material una persona que tiene luna en eh, casa 2 Luna en casa 3, ¿sí? Si la luna estuviera dentro de la casa 3. Permítanme hacer una corrección, una pequeña corrección acá. Eh, si la luna esta estuviera dentro de la casa 3, cuando la luna se posiciona en la casa de la comunicación, este sujeto encontrará su naturaleza instintiva mediante las relaciones sociales y la, y la conversación, el intercambio de ideas. Ahí es que uf, se siente dentro de lo que le gusta, porque un poco es eso, ¿no? La luna es los sentimientos, lo que siento, lo que me gusta, lo que vibra dentro de mí. Sería. Ahora vamos a ver si estuviera en la casa 4. A ver. Luna en casa 4. Bien. Esta es la casa del hogar y la familia. En ella, el sujeto... Eh, Antepone su familia y necesita un hogar estable. O sea, necesita que su hogar sea eh, su refugio. Necesita estabilidad en el hogar. Eh, el hombre o la mujer que tenga esta configuración necesita saber eh, que en ese hogar siempre va a tener su lugar de descanso, su refugio. ¿sí? Bien, vamos con Luna en casa 5. Cuando la luna se sitúa en la casa de la creatividad, el romance y los hijos, la mujer o el hombre, con esta configuración, se sentirán autor. Realizados a través del ejercicio El amor Las actividades diarias Y la decencia O sea eh, Son estas personas que No pueden eh, Fallar en nada eh, Está eh, Los valores Con su entorno Son inalterables ¿sí? Por eso habla de decencia Bien Vamos al eh, 23 de abril, luna en casa 6. La luna en la casa 6, esta es la casa del empleo y la salud. En ella el sujeto está fuertemente ligado a las diferentes cuestiones de la salud y el bienestar emocional. No creo que haga falta mucha explicación. Luna en casa 7. En la casa del matrimonio y de las asociaciones, en la casa de la pareja, de las aso asociaciones con otras personas, eh, este tipo de, de personas que tiene esta configuración, eh, se ve muy condicionada a su círculo de amistades los compañeros del trabajo y la pareja. Eh, para ellos es muy importante lo que opinen, o sea, pueden llegar a levantarles el autoestima o deprimirlos completamente con un comentario, eh, sus compañeros de trabajo, sus socios, su, su equipo de trabajo o su pareja. Para él o ella es muy importante lo que su pareja opine de él o ella. Bien. <coughs> Luna en casa 8. Vamos acá, si entra bien en la casa 8. Y vamos a bajarle un poquito la hora. Y, ah, no, se me fue demasiado. Que... A ver, no, un poquito más. Ahí está. Eh, luna en casa 8 Si nos encontramos con un consultante o una consultante Que le cae la luna en la casa 8 Entonces decimos que cuando la luna se posiciona en la casa 8 O eh, la casa de la sexualidad La casa eh, de las muertes eh, No de las muertes físicas, sino... De las, del, eh, las etapas que se queman en la vida eh, Esa muerte cotidiana que vamos teniendo ¿sí? eh, de, de los cambios muy profundos que hacemos Eso es un morir para renacer eh, Lo que tenemos ahí es una persona con una Fuerte sensibilidad e implicación emocional. Luna en casa 8, Muy emocional la persona. Puede explotar en cualquier momento. Eh, muy sensible. ¿Sí? Para cualquier cosa que pasa en su entorno. Eh, yo siempre digo... Que hay situaciones en la vida que me duelen en la piel o sea yo ver a, a una persona un adulto mayor eh, pidiendo limosna en la calle me duele en la piel eh, eh, y de verdad que lo siento Bueno, esa sensibilidad esa misma sensibilidad puede tener una luna en casa 8 bueno a ver, luna en casa 9. luna en casa nueve. Eh, en la casa de los valores, creencias o, eh, o el extranjero, eh, la luna se asocia a los valores principalmente religiosos, éticos o sociales. Cuando tienen luna en casa nueve, además de que les encanta viajar, o sea, se sienten bien viajando, es lo que sienten en el alma, les gusta eso, pero le, eh, aman <ríe> viajar. Eh, además de eso, tienen valores muy fuertes en aspectos religiosos, en cualquier religión que crean, no precisamente eh, en una, eh, éticos y sociales. Bien, eh, ahora vamos a ver... en casa 10 la luna en la casa 10 en la casa de la profesión el éxito y la imagen pública la persona siente un gran compromiso emocional con la vida profesional y la vida pública siempre que nos encontramos con una luna en casa 10 la casa 10 es la casa de la profesión el brillo el destino entonces la persona tiene sentimientos muy grandes por estar estable en eh, la vida pública, profesionalmente, ¿sí? En, en sus labores eh, y siente un fuerte compromiso. Pues acuérdense que la casa 10 está relacionada con Capricornio y Capricornio... <coughs> Es la, eh, eh, la persona más cumplidora de todas, ¿sí? O sea, eh, eso expresa, eh, tiene un, una fuerte responsabilidad, se siente responsable de sus acciones. Bien, ahora sí, a ver... Luna en casa 11. La luna en la casa 11, cuando la luna se localiza en la casa de los grupos e ideales humanitarios, en la carta astral, la persona se siente bien implicándose en actividades grupales y asociaciones que le aportan un gran bienestar emocional. ¿Sí? Necesita de estar dentro de de un círculo social y por último luna en casa 12 si estuviera dentro de la casa 12 esta es la luna en la casa del subconsciente el karma y los enemigos ocultos la tranquilidad y la reflexión están de parte de esta persona son personas reflexivas son personas tranquilas generalmente se trata de sujetos con grandes capacidades místicas con un gran interés en los diferentes aspectos espirituales. ¿Sí? Bueno, y con esto le dimos toda una vuelta al zodíaco con la luna. La próxima clase teórica va a ser eh, Mercurio en los eh, 12 signos y después vendrá Venus y después Marte y así seguiremos hasta terminar con... En los 12 signos, no, perdón, me equivoqué. En las 12 casas. En los signos ya los vimos. Ahora estamos viendo en las casas y después vamos a cruzar esos datos. Eh, bueno, gente, gracias por haberme acompañado. Eh, Gracias si ya se suscribieron Si no, suscríbanse Háganme ese favor eh, Nos volvemos a encontrar El próximo Miércoles eh, A las 22 horas En vivo, en estreno No en vivo, perdón, en estreno eh, Yo mm, siempre Trato de estar en el chat eh, Para cualquier cosita que surja